Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo crear en Adobe After Effects un intro estilo Grantifauto 5. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de crear un intro como el que ven en pantalla de manera fácil, rápida y sencilla utilizando esta poderosa herramienta de postproducción de video. Empecemos. Lo primero que haré es crear una composición nueva. Acá simplemente en ajuste predeterminado le dije en el apartado HD, HDTV 1080 x 29,97 para utilizar el formato de Full HD de 1920 x por, por 1080 píxeles de altura. todo lo dejamos como viene y el color del fondo de la composición lo voy a utilizar de color negro y en el tiempo le vamos a decir que sea de 10 segundos y le voy a decir aceptar yo ya previamente tengo listo el material, el material para este tutorial que es el material consta de imágenes de los personajes, silueteadas en formato PNG y fondos de los escenarios del juego en formato JPG o igual pueden utilizar cualquier formato. Y dos fondos por personaje, es decir que en total como son tres personajes vamos a utilizar seis composiciones. Voy a importar este material. Como ya lo he hecho anteriormente, tengo, tengo un, un archivo de After Effects, un proyecto ya creado. Al final de este video tutorial y en la parte de abajo en la descripción van a encontrar un link para que descarguen el editable de este tutorial. Le voy a decir importar. y aparte de eso tenemos el logo en formato png con el fondo transparente en esta primera composición que he creado la voy a seleccionar, voy a darle enter para, ca para cambiar el nombre y le voy a poner Michael1 que es uno de los personajes del juego y voy a buscar la imagen de Michael, la primera la voy a arrastrar a la, a la línea de tiempo y luego vamos a buscar el, uno de los fondos voy a colocar este fondo la idea es hacerlo todo muy organizadamente eh, seleccionando acá esta capa le voy a decir S para reducirle la escala un poco y colocarlo de manera sangrada recuerden activar las márgenes seguros para título acción para asegurar que ningún elemento u objeto nos quede fuera de la de las márgenes seguras ahí, ahí lo tenemos y voy a seleccionar el fondo y le voy a colocar una máscara para que quede como el estilo original del intro que es como como si fuera un trapecio para ello voy a seleccionar el fondo, voy a tomar la herramienta de pluma y vamos a hacer una máscara rápida. Lo pueden hacer de manera libre. Y ahí ya lo enmascaró automáticamente. Ahora simplemente vamos a pararnos vamos a pararnos con el con el cabezal de tiempo Voy a seleccionar las dos capas y voy a presionar la letra P de posición. Vamos a activar los relojes para que nos genere un fotograma. Nos vamos a ir al final, al, al segundo 10. Y simplemente lo que vamos a hacer es correr la posición horizontal un poquito. Cada capa de manera contraria. Es decir, observen que yo corrí la capa de Michael hacia la izquierda y el fondo hacia la derecha. Luego, seleccionamos los dos últimos fotogramas, le damos clic derecho, asistente de fotograma clave y le decimos desaceleración suave. ¿Para qué? Para que la animación sea suave y no sea tan lineal. Con cero podemos hacer un pre-render, Obviamente esto se va a demorar de acuerdo a la capacidad que, que tenga nuestra computadora. Y ahí ya tenemos nuestra primera composición animada. Ahora debemos hacer el mismo proceso con cada una de las imágenes silueteadas de los personajes con su respectivo fondo para obtener las seis composiciones animadas. Hacen este mismo proceso con cada una de las otras composiciones. Es decir, aquí ya he creado una composición llamada Trevor 1, Trevor 2, Michael 2, Franklin, Franklin 2 y Franklin 1. Si ustedes observan cada una de ellas, tiene la misma animación que he explicado desde un principio. Como les dije inicialmente, ustedes pueden descargar de manera gratuita en, el, en la descripción de link para que descarguen esta plantilla luego de que tienen las seis composiciones animadas ahora lo que voy a hacer es crear una composición nueva la cual voy a utilizar para montar las otras composiciones para hacer el intro completo en este caso le voy a decir que me creo una composición nueva igual a la, a la que creamos inicialmente pero en este caso le voy a decir que sea de dos minutos. Aceptar. Activamos también las márgenes seguros. Aquí voy a colocar el logo. Oprimimos ese para reducirle la escala. Y lo que vamos a hacer es empezar a colocar las composiciones que ya hemos animado. Tratamos de hacer todo en orden. Recuerden que son dos composiciones por personaje. Y a continuación las vamos a correr un poco así. Que quede una montada encima de la otra. y acá está vamos voy a encerrar hasta acá el fin del entorno del trabajo para que me renderice únicamente hasta ahí y lo importante es que la capa del logo quede encima y ahí está a continuación vamos a animar cada una de las capas en este caso vamos a hacer que entren y que salgan a través de la posición lo mismo acá, clic derecho, asistente fotograma clave y desaceleración suave. Luego de eso tomamos estos fotogramas, los copiamos, control C o manzanita C o comando C en Mac y seleccionamos cada una de las capas de las composiciones que hemos colocado nos paramos encima de cada una como al principio con el con el cabezal y pegamos los fotogramas en cada una control v en windows o manzanita v en mac el secreto es seleccionarlas pegar Hay que pararse al principio de cada una. Pegamos los fotogramas. Recuerden que hay que pararse con la cabeza lectora de fotogramas al principio de cada una. Para saber si lo hemos hecho correctamente, simplemente podemos seleccionar todas. Con P y revisar que todas estén Con el fotograma de la posición, y finalmente solo, solo queda renderizar menú composición, y le vamos a decir añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Esperemos, esperamos a que nos cargue acá en la cola y luego de que nos ha aparecido en la cola elegimos un lugar donde lo queremos guardar, yo ya tengo uno, lo voy a decir intro 2 le digo guardar, el formato va a ser en mp4 acá donde dice coincidir con origen de velocidad de bits alta le pueden dar clic para revisar Verificamos que diga coincidir con origen. El formato es del MP4 H.264. Audio no le hemos colocado. Si le colocan una pista de audio simplemente lo activan. Verificamos el tamaño del, del video. Y le decimos aceptar. Y renderizar. Y luego de haber terminado el render, eh, revisamos y acá lo tenemos. Como observan es fácil, rápido y sencillo.